¿Cómo están amigos amantes de la tecnología? Soy Jorge Coca y bienvenidos a Tecnición Donde estaremos hablando en estos 60 minutos De todo un poco sobre la tecnología Los invito a que se queden con nosotros Para compartir estos datos momentos Así que no se muevan, que comencemos tecnología ha ido evolucionando desde las cavernas donde el hombre no solamente ha hecho nuevas invenciones para crear tecnología sino ha aprendido a la supervivencia por eso vamos a ver un poco de datos tecnológicos hace miles de años comenzaron los símbolos y pictogramas en la época de las cavernas a partir del año 510 después de cristo la academia de pitágoras enseñó geometría y álgebra en el 105 inicia la invención del papel en la antigua China. En el 382, con la transcripción de manuscritos, se da inicio a la difusión de textos, aunque a un grupo reducido muy selecto. En 1450, la invención de Gutenberg, la imprenta y la impresión del libro más leído de la historia, la Biblia. En 1600, se dio inicio a la educación pública y formal con el uso de pizarrones y libros en las aulas. A partir de 1919, inicia la era audiovisual con la invención de la radio y el primer proyector de películas. En 1940, comienza el uso del proyector de acetatos. Los años 60 inicia la época del acceso a la información a través de la televisión, también surge la cinta VHS para grabar cualquier evento ya que se encontraba al alcance de todos. Al inicio de los 90, con el acceso a la tecnología y el uso de microchip, se dio la posibilidad de tener computadoras personales en cada escuela. Se inventa el primer pizarrón interactivo, pero con altos costos. En 1995 comienza el acceso a la era digital, sobre todo en el campo de la comunicación, la electrónica y el Internet, dando paso a diversas formas de comunicación y nuevas formas de enseñanza. En los 2000, Nuevo Milenio y Nuevas Formas de Interactuar, se perfeccionó las pizarras electrónicas y el uso de medios digitales para la enseñanza y se crean nuevas formas de interacción, donde el alumno se convierte en generador de contenidos y una parte vital para el desarrollo de nuevas tecnologías. Como bien hemos visto, se ha trasladado a lo que vendría a ser la educación a lo que vendría a ser las computadoras. ¿Cómo ha sido posible? Esto ha habido muchos temas de la accesibilidad a Internet, lo que vendría a ser las diferentes herramientas que hemos utilizado, como también la radio, no solamente el Internet en este caso, sino las computadoras, sino lo que es las herramientas importantes al momento de utilizar la educación. ¿Cuál es el origen del álgebra de Baldor y quién es su verdadero autor? Muchos tuvieron al menos una vez entre sus manos el álgebra de Baldor, pero pocos conocen realmente su origen y quién es su autor. Lo confunden con el árabe, la imagen que aparece en la tapa del libro. Pues no. En realidad, Aurelio Ángel Baldor, de la Vega, un destacado matemático que nació en La Habana, Cuba, en 1906. Fue profesor, abogado y escritor. Salió de su país para vivir en México y Estados Unidos, donde se dedicó a escribir ejercicios matemáticos y teoremas. En Estados Unidos, ocupó cargos como jefe de cátedra de matemáticas y profesor de esa asignatura en academias. Así transcurrió su vida hasta que falleció en 1978 en Miami. Por eso ha habido muchos eh, En este caso lo que es la educación Los diferentes colegios También eh, las universidades Que han permitido esto posible Para los alumnos y tanto para los profesores Por eso vamos a un breve corte Pero vamos a seguir hablando de educación No se muevan de sus hogares que seguimos con más De Tecnicio Y seguimos con más, ahora vamos a ver Lo que es las plataformas y cómo ha sido Una importante herramienta para La educación para continuar Lo que vendría a ser eh, las diferentes maestrías, doctorados para las personas que quieran continuar a nivel superior por eso conozcamos un poco más las aplicaciones educativas más populares para dispositivos Android las apps que permiten organizar la clase, ampliar conocimientos e incluso ponerlos a prueba son las más descargadas en Google Play Cuenta con miles de opciones, juegos, redes sociales y apps de estilo de vida que suelen ser las más buscadas. Docentes, alumnos y padres de todo el mundo apuestan por apps que les faciliten la comunicación entre ellos, que les ayude a respaldar los conocimientos adquiridos en clases e incluso ponerlos a prueba. Estas son las más descargadas. Cajo. Es una de las alternativas más populares entre los docentes para sus alumnos repasen y pongan a prueba los conocimientos curriculares. Con ella se elaboran cuestionarios que simulan en un concurso de preguntas y respuestas, añadiendo así componentes de gamificación en una aula. Cada uno de los alumnos accede a los ejercicios desde su tableta, teléfono móvil u ordenador. Y una vez concluido el juego, todos pueden ver los resultados de clase. Class Dojo. Se trata de una plataforma diseñada para los docentes gestionando sus clases y sus grupos de estudiantes, creando así una comunidad, para reforzar un ambiente positivo, incluyendo los componentes de clamificación que estimulan además la participación de un buen comportamiento en aula. De esta manera se crea un canal de comunicación entre los profesores, padres y el alumno para conocer el desempeño de estos últimos en el aula que se refleja en forma de puntos e insignias. Así, padres y docentes pueden estar en sintonía a la hora de educar al alumno e incentivarlos a llegar al máximo de su potencial. Lumosity. Consta de diversos minijuegos a través de los cuales analiza patrones cognitivos del estudiante para crear un informe en el que puede descubrir tanto sus puntos fuertes como los puntos débiles que se deben potenciar. Khan Academy reúne cientos de cursos para que estudiantes de todos los niveles trabajen diferentes materiales a su propio ritmo, mediante videos explicativos y ejercicios prácticos. Los maestros pueden actuar como tutores en aula virtual y poner metas de dominio a todos por igual a cada estudiante por separado. El objetivo que alcance el nivel necesario sobre la materia estudiada. Google Classroom la organización de las clases, las tareas e incluso los trabajos individuales y colectivos se puede llevar a cabo con esta aplicación. Así los profesores tienen más control sobre todo lo que sucede en la aula, a la vez que el alumnado se puede comunicar con él o con sus compañeros para organizar sesiones de estudio. Duolingo una de las alternativas más populares para aprender idiomas, inglés, francés o portugués, es gratuita y no tiene publicidad. En ella se va trabajando por unidades a modo de juegos. Por ejemplo, pierdes vidas con las respuestas incorrectas y ganas puntos y subes de nivel cuando aciertas. Y bueno, seguimos con más de Tecnición y tenemos a un invitado que fue ex dirigente y ex autoridad. José Pimentel, un gusto, un placer tenerte acá en Tecnición. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de Avivala. Perfecto. A ver, cuénteme y un poco eh, hablaremos del tema, ¿cómo nace lo que vendría a ser eh, las radios mineras? Bueno, la primera referencia histórica que tengo... ...es que en 1947 se crea Radio La Voz del Minero... ...allá en el Distrito Minero del siglo XX... ...y por iniciativa del sindicato de ese distrito... ...que en aquel momento se llamaba... ...Sindicato de Mineros de Yayagua, ...y ellos tenían una tarea muy política en ese momento... ...se es que trataban de las elecciones legislativas del 47 y la Federación de Mineros en el Congreso de Pulacayo del 46 había decidido participar en las elecciones. Es en este sentido que la radio de los trabajadores mineros se estrena haciendo una propaganda por sus, los candidatos obreros y con grandes éxitos se ganó en la provincia Bustillos, donde pertenece siglo XX catavilla ayagua ...y también en el departamento de Potosí se sacaron senadores... ...y en conjunto en el país se sacaron dos senadores y seis diputados... ...y esa es la historia de, de la radio La Voz del Minero... ...naturalmente con la oligarquía particularmente en 1949... ...con la intervención militar que se dio a aquel distrito... ...se destruyó la radio La Voz del Minero... ...pero después de reconquistada... O, ...conquistada la revolución del 52... La, radio, eh, ...la voz del minero surge de nuevo... ...aproximadamente en 1955... ...ya con una otra visión... ...de defender el proceso revolucionario... ...las banderas de abril como lo llamaban entonces... ...y haciendo una oposición constructiva... ...para que el gobierno del MNZ sea fiel... ...a, a los proclamas que se había llevado a cabo. ¿no? Claro que sí... ¿Y ¿Cómo nace la iniciativa de la educación en las radios mineras? Bueno, le, la radio en realidad se convertía en el articulador de la comunidad. Eh, sobre las, en la radio no solamente se, se difundían las noticias, la orientación del sindicato, incluso se llevaban... Hacían dedicaciones de piezas musicales por los aniversarios, los cumpleaños, las invitaciones para los sepelios, etc. Entonces era una manera de comunicar, de cohesionar a, a la comunidad minera y todo bajo la regida del, del sindicato. El sindicato era quien tenía prácticamente el poder en los campamentos mineros. ...y el sindicato estaba ligado directamente a lo que fue... ...todas las conquistas de la educación en las minas... Eh, ...después de la revolución del 52... ...aquel decreto de 1920... ...cuando se obliga a los patrones tener escuelas primarias... ...se fue ampliando... ...y al final en 1985 en los distritos mineros tuvimos... una educación prácticamente completa desde la inicial hasta la creación de la universidad del siglo XX. Esto fue una labor, naturalmente, del sindicato, pero para lograr eso había que crear conciencia, habría que crear, posicionar al movimiento obrero para que pelee por otras reivindicaciones que no eran las estrictamente salariales. Creo que en ese sentido eh, la, la radio jugó un rol importante. ...mucho más, esta iniciativa del siglo XX... ...que ya se planteó en 1946... ...la creación de un colegio secundario en las provincias... ...se fue generalizando en todos los distritos mineros... ...precisamente al crearse la red nacional de emisoras mineras... ...el ejemplo del siglo XX, de pronto después de la revolución del 52 en los distritos mineros... ...en Guanuni teníamos Radio Nacional de Guanuni... ...en colquiris Radio Vanguardia... ...en Bolívar Radio 23 de, de, de Marzo... ...Radio Chorolque, Cumbre, etcétera... ...una infinidad de radios que se fueron articulando... ...se articulaban por medio de la onda corta... ...que era el medio más moderno de ese, de ese momento... ¿no? ...y que en momentos de resistencia... ...prácticamente eran los medios de comunicación para las movilizaciones del sector minero. Perfecto, y una consulta, ¿cómo fue la aceptación en lo que vendría a ser la impartición de la educación a distancia en ese momento? Eh, bueno, eh, en realidad no, las radios mineras no participaron en esta, estos programas de educación a distancia porque la educación era presencial allá en los mismos distritos mineros, al contrario, se promovía la educación para que sean los obreros los que mejoren su capacidad profesional, cultural, con cursos vocacionales, con la creación de colegios nocturnos, etc. No hay esa práctica en las radios de los sindicatos mineros, aunque esta labor se desarrolló en Radio Pio 12, que no era del sindicato, sino de la congregación de los Oblatos, de los padres Oblatos, que tenían sus programas de educación a distancia, pero dirigidas más al campo rural. ¿no? Entonces ellos sí tenían programas, creo que de esta iniciativa se crea Herbol, que, que tiene como su, educa, su fundamento educativo fundacional, era promover la educación en los sectores rurales. ¿no? Claro que sí, y hemos visto cómo la educación eh, en esos momentos ha podido ser impartida eh, por, la, eh, por la radio, por lo que ha venido a ser las importante, las radios mineras en esos momentos y ha sido un ejemplo de Latinoamérica. Cuénteme, ¿cómo puede ser eh, impartida o podría ser copiado el modelo a otros sectores? Tal vez eh, en otros sectores, tal vez en otros países como en Latinoamérica. Porque hemos visto el éxito de las radios mineras, ha sido algo fundamental al momento de la educación y han visto que esto puede existir de una forma eh, para enseñar. ...a otros lados, ¿no? ...porque la impartición es a la parte rural, ¿no?... Sí, no, en realidad lo que creó la radio, las radios mineras... ...era una comunicación alternativa... ...una comunicación comunitaria... ...porque eran desde las mismas fuentes... De, ...del origen de la noticia, de los problemas... ...que se entrevistaba al trabajador... ...se lo hacía participar... ...a veces entrevistas directas en la radio, ...y eso fue creando una comunicación alternativa... ...que realmente venía desde las mismas preocupaciones... ¿no? ...en el problema educativo siempre habían campañas... ...para que los padres se inscriban a sus hijos... ...para que no descuiden el control de sus tareas... ...llamando a los trabajadores a que se inscriban... Eh, ...en los cursos vocacionales que organizaba el sindicato... ...conjuntamente para, con la empresa para cursos... ...desde mecánica, electricidad, inglés, contabilidad... ...para que el propio trabajador... Se, se incorpore, ¿no? y, y esto naturalmente tenía otros alicientes como los premios, las becas, etcétera, que también eran parte complementaria del espíritu educativo en las minas. Perfecto, y ya para ir finalizando, eh, quería preguntarle cómo, desde su perspectiva, podría eh, eh, aclarar o a las personas que quieran tomar la educación para que puedan eh, seguir con este tema, ¿no? De la versión de las radios, ¿no? De las radios mineras, el ejemplo. Bueno, yo creo que hoy ya con los medios tecnológicos hay muchas y variadas oportunidades de hacer la educación a distancia, la educación virtual prácticamente que, que se debe, pero bajo un parámetro cierto, de época de la pandemia no se ha impuesto la educación virtual que no obtiene precisamente los... Las ...no cubre las expectativas de los estudiantes... ...por una serie de deficiencias... ...el contacto del maestro con el alumno... ...me parece muy fundamental... ...la experimentación, los laboratorios, etcétera... ...pero creo que es una opción... ...para quienes no tienen... ...la posibilidad de hacer los cursos presenciales... ...y ante todo tienen la voluntad de conocer... Si sí, este yo creo que es el prerequisito, por cualquier curso a distancia no se trata de obtener un título, un, un diploma, sino tener conocimientos y para eso se requiere la voluntad, la casa para aprender los conocimientos. En ese sentido yo creo que es un medio muy beneficioso para ellos, los que quieren luchar y quieren vencer. Perfecto, muchas gracias por estar acá en el programa Televisión, eh, un, un placer tenerlo y gracias por informarnos bastante de lo que ha bendecido las radios mineras. Y bueno, seguimos con más y volvemos a un pequeño... ¡Ay! Seguimos con más y hemos visitado una empresa prestigiosa de Bolivia que nos da las herramientas necesarias tecnológicas para poder seguir continuando con nuestra educación. Vamos con ella. ¿Cómo están? Y volvemos con Julio Barrios, que nos va a hablar un poco de cómo está encarando Kipus en la parte de la educación. ¿Cómo estás, Julio, el puñito? Ahí estamos. A ver, cuéntanos un poco más cómo está encarando la parte de educación de las clases virtuales, Kipus. Claro que sí, bueno, primero agradecer por la, por la entrevista, Eran muy contentos de recibir su visita acá a nuestro showroom, que está aquí en la Camacho Espina. Bueno, como tú decías, bueno, Kipus se ha sumado a esto de lo que es la educación virtual, sabemos que todavía estamos con el tema de la pandemia eh, muy fuerte, sabemos que si bien están bajando los casos, no tenemos que bajar la guardia, ¿no? Y justamente por pues, sumándonos a los pedidos de. Autoridades de gobierno, municipales también Hemos visto la opción de poder de alguna manera Fortalecer el tema de la educación virtual Justamente hemos venido promocionando Lo que es este equipo que lo vamos a ir viendo Que son los equipos justamente que están Destinados a la, lo que es el tema de la educación Se llama lo que son los Classme y QA, Classme justamente por el tema De las aulas, lo que nos permite De que estos equipos tienen la particularidad que son Equipos que son tablet multifunción ¿Qué quiere decir esto? Que son PCs y tablet a la vez Cuentan con una pantalla táctil, tienen, vienen con un lápiz óptico que lo pueden ver acá Y que son bastante buenos para lo que es el tema de clases virtuales Tienen lo que son cámara giratoria que te permite justamente grabar lo que está pasando en tu ambiente De igual manera tienen lo que vendría a ser el Office y el Windows original ya lo particular que tienen estos equipos es de que justamente están destinados a un mercado de estudiantil Porque sabemos que los niños, los jóvenes, generalmente, ¿qué es lo que hacen? Por error o por accidente, hacen caer los equipos Si ustedes hablamos de un equipo, una laptop de escritorio Al caerse la primera vez se valen completamente Pero estos equipos tienen la ventaja que tú lo puedes botar, hacemos un panel acá, al piso el equipo no pasa absolutamente nada con el equipo. Justamente permite esto, en alguna manera, tener esta opción a los jóvenes y niños de que estos equipos tienen la particularidad de que resisten polvo, caída y lo que es el tema también de golpes. Inicialmente, estos equipos ha optado por el tema de personalizar los equipos. ¿Qué viene a ser esto? Hemos sacado una distinta gama de colores, lo cual se ve mucho más atractivo al momento del comercio. Y también hemos mejorado los equipos. Inicialmente, los, los equipos Cuba vienen con un, una capacidad de 4 GB en RAM y un disco rígido de 320 GB. Pero hemos sacado la versión Super. La versión Super es un equipo que viene ya con un disco sólido de 480 GB, que triplica tu velocidad y el doble de RAM es 8 GB en RAM. Y como promoción del lanzamiento y también sumándonos al tema de lo que son clases virtuales Estamos dando de regalo en la versión Super un disco externo de 320 gigas. Esto te va a permitir que tengas casi como 1000 gigas en memoria y bueno, coméntenos un poco más también un poco de los precios y la promoción que vienen Claro que sí. El precio que tenemos de estos equipos en la versión original, normal es de 2.400 bolivianos. Pero por el tema de sumarnos al inicio de clases y apoyando el tema de las clases virtuales, por el mes de febrero vamos a tener un precio de promoción de 2.000 bolivianos. Esto justamente es sumándonos a la promoción en la versión 1 y en la versión 2, que es el equipo SuperQA, estamos con un precio de lanzamiento de 2.950 lo que te cuesta 3.500. Sumándonos a lo que vendría a ser la promoción o el tema de, del retorno a clases. Pero muchas gracias, ha sido un placer tenerte con nosotros. Y bueno, eso ha sido más para las personas que quieran informarse y que quieran volver a clases y los invitamos que puedan estos equipos de última generación. Así que muchas gracias y volvemos con y bueno. Los profesores, el objetivo que tienen es preparar a los alumnos para que sean buenos en sus actividades futuras. Por eso, hemos visitado la biblioteca para ver los pros y los contras de lo que es la educación virtual y lo que vendría a ser los libros. Vamos con ello. ¿Y cómo están? Nos encontramos aquí en la Biblioteca Municipal. Y bueno, vamos a ver cuánto tiempo sacamos un libro. Acompáñenme. ¿Cómo está buen día? Voy Ve a venir a sacar un libro. Perfecto. ¿Cómo está buen día? ¿Quisiera sacar un libro, por favor? Muy ¿Me explico cómo.? Por favor. ¿Qué más o menos? Quisiera ver la fundación de la paz. Muy bien. Entonces, en el, en el catálogo.. Después de esta hermosa visita a la Biblioteca Municipal, hemos visto cómo hemos aprovechado el tiempo en lo que es la educación virtual, pero hemos visto muchos beneficios de tener el libro en físico, como ser mapas conceptuales y datos históricos que tal vez no encontremos en Internet. Por eso hemos visto y hemos ido a preguntar a las calles, a esas personas, a los estudiantes que han visto la realidad de una forma distinta. ¿Qué les ha parecido la educación virtual? ¿Ha sido mejor o ha sido peor? Vamos con ellos. Eh, ha perjudicado en algunos casos, dependiendo, creo, de las áreas en las que se hablaría, ¿no? De zonas y estatus se eh, podrían mencionar. Ha sido perjudicial, ¿no? Para los estudiantes, porque ha habido menos aprendizaje, eh, no ha habido mucha dedicación, ¿no? Creo que, son, que es una moneda de dos caras. Ya, creo que todos ahora son más expertos en el uso de plataformas, incluso el comercio electrónico pero al mismo tiempo o les ha desfavorecido porque no, estamos, no estábamos tan preparados para atender clases desde una pantalla. Tiene ventajas sí, en el momento de la pandemia, ha tenido mucha ventaja porque ha sido mucha ayuda para el aprendizaje, para reunirse por eso de la pandemia y que no podíamos acercarnos. Pero de ahí a ahora a la actualidad tiene muchos déficits, por así decirlo, ¿no? complicaciones, que por ejemplo ya no lo saben manejar mucho, hay plataformas que han mejorado también su sistema, hay otros que no se han tomado el tiempo tampoco de organizar sus tiempos ni tampoco plantear los temas y se complica también la educación en ese tema, también algunas cosas necesitan ser prácticas más que ser eh, explicadas también ¿no? y no se toma en cuenta ese punto. Las clases virtuales ahora me parece que no son muy buenas porque su concentramiento de los niños, es mismo de los adultos, están ahí o con cámaras apagadas y están haciendo otra cosa pero no están atendiendo así que no es muy bueno las clases virtuales para mí, ¿no? Mi opinión. Pienso que tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, en el estado inicial en la escuela básica yo creo que es un poco difícil que los papás estén haciendo un poco el, el trabajo del profesor. En cambio, en, el, en la edad ya de los estudiantes que están en la universidad, creo que les favorece a ellos porque tienen ventajas de, de pasar en su casa, de no estar corriendo a las clases, eh, tienen a mano sus libros ahí o tienen el internet. Yo creo que para ellos ha sido más, uh, más leve. Y vieron, esa fue la respuesta de las personas respecto a la educación virtual Algunos les ha parecido que ha sido un poquito de tiempo que no les ha parecido muy bien Porque las personas no han podido aprovechar lo que es esta herramienta virtual Pero vamos a ver una biblioteca virtual que nos permite buscar libros y hacer realizar bastantes búsquedas Vamos con ellos ¿Cómo está? Buen día tengo una curiosidad, quisiéramos empezar con cómo empezó la necesidad del proyecto de la Biblioteca Virtual. Viendo eh, toda esta circunstancia que nos ha pasado ¿no? de, de una modalidad presencial trasladarnos a una modalidad virtual, es que eh, nosotros hemos generado ya el año pasado una escuelita virtual como experiencia. En esta escuelita virtual han participado muchas maestras y maestros, pero de forma totalmente voluntaria quienes han dado clases de lenguaje, matemática, inglés y también teatro y danza. Que Se genera un curso virtual, el curso es eh, básicamente, se desarrolla en cuatro módulos y, y le hemos puesto el título de aprender en línea en comunidad. ¿No? Hemos, hemos tenido muchas dificultades, inclusive las maestras y maestros nos, nos comentaban las dificultades que ellas mismas han tenido en aula. No es lo mismo tener una clase presencial que preparar, una sesión para un entorno virtual. Y bueno, seguimos con más de tu programa Televisión. Y bueno, para seguir hablando de lo que vendría a ser la educación virtual, vamos a tener a un representante de la GTIC, que es Rodrigo Uruchi. ¿Cómo estás mi hermano? ¿Todo bien? Hola Coco, ¿qué tal? Gracias por la invitación y claro que sí hemos venido a hablar un poco de tecnología y cómo puede ayudarnos esto en nuestro uso diario. Un placer de tenerte acá. Eh, para mí Agradable de poder charlar contigo. A ver, cuéntame un poco más de los proyectos de la AGETIC respecto a lo que beneficia la educación virtual. Claro que sí, Coco. Como AGETIC eh, nos avala el Decreto Supremo 2514 que eh, eh, avala la creación de la AGETIC desde el año 2015 y básicamente nos encargamos de la parte tecnológica del Estado Plurinacional de Bolivia. En este sentido, en el ámbito de pandemia que se ha tenido, Aún se han ido realizando cursos de capacitación para todo el público en cuanto a gobierno electrónico y diversas áreas también que nos pueden ayudar en el, en el, en el diario vivir. Eh, siempre nos enfocamos al uso de tecnologías libres, al uso de tecnologías abiertas, en el sentido en que el estado pueda ser soberano de toda la información que se genera. Perfecto. A ver, cuéntame un poco más de los proyectos que eh, representaría lo que es la parte de educación. Estamos hablando de lo que vendría a ser eh, eh, capacitaciones, ¿Específicamente para qué personas? O claro sea, para sí. personas, maestros o alumnos, ¿cómo va a ir a ser? Eh, Tenemos dos proyectos actualmente, entre los que están Wawa Stick y Robóticas, ambos proyectos que eh, aún se siguen realizando. En el caso de Robóticas ya se tiene la segunda versión. Robóticas es enfocado a niñas, eh, mujeres, eh, en, el, en el objetivo de reducir la brecha digital y básicamente lo que se trata es de capacitar a las mujeres en el uso de tecnologías. Además, eh, como su nombre lo dice, robóticas, se implementan distintos dispositivos electrónicos, distintos procesadores para que se puedan generar proyectos de, eh, que sean relevantes y que puedan ayudar a las niñas a enfocarse mucho más y a encaminarse en esto que es la tecnología. Por otra parte tenemos Wawa Stick, que es un programa que se basa en que existan reporteros digitales niños. Entonces, en este sentido, por ejemplo, se tiene eh, un niño de Yayagua que realiza ha realizado diversos despachos en, en los programas que tenemos y eh, siempre eh, nos enfocamos a que puedan participar personas de todo el país. En este caso, Guavastic, eh, el niño que representa a Yayagua, y así, de la misma manera, se eh, utilizan y se... Se emplean a personas de distintos municipios de todo el país. Ellos eh, están enfocados, como te decía, a realizar estos pequeños reportes. Rodrigo, a ver, cuéntame un poco más del proyecto de inclusión que tiene la JETIC. Claro que sí, Coco. Eh, en cuanto se trabaja inclusión digital, la idea es reducir la brecha digital. Como siempre, eh, como Estado necesitamos nosotros implantar y reducir esa brecha digital que existe en nuestra ciudadanía. En este sentido, se eh, tiene el programa de inclusión digital que lo que hace básicamente es capacitar a, a personas en tecnología. Eh, el año pasado se ha realizado la tercera versión de inclusión digital. El 2018 se realizó la primera versión de inclusión digital eh, que estaba enfocado a niños y maestros en, en, en, en la paz. Entonces se han agarrado diversos, diversos establecimientos educativos, se han realizado las capacitaciones a los maestros y a los niños en, el utilizas, en la utilización de tecnologías de código abierto, eh, es decir, Linux básicamente. Han aprendido Linux los maestros y los niños. Entonces se ha tratado de reducir esa brecha digital. En el siguiente año, el 2019, ya ha sido a nivel nacional. Ha tenido un mayor alcance, eh, mucha mayor... Eh, se ha generado mayor expectativa y también hemos creado mayor relevancia con esto los maestros, los niños han aprendido más que se podía, que Windows no era la única herramienta para realizar las tareas también existe Linux que nos ofrece muy buenas alternativas y el año pasado se ha realizado también el programa de inclusión digital, el 2021 en el que se ha dado capacitación ahora a personas mayores, mucho más mayores, de mucha más edad y también se ha realizado capacitación a personas a mujeres que están en, en diversos centros eh, se les ha enseñado el uso de tecnologías y otras áreas también en las que se pueden desempeñar para generar recursos y poder generar eh, sustentabilidad, básicamente. Perfecto. Una consulta alrededor de cuántas personas participaron en este proyecto de inclusión. El proyecto de inclusión digital es muy grande, Coco, muy, muy grande. El año, tal vez no contar personas, sino establecimientos educativos. El, el primer año, el 2018, si mal no recuerdo, eran más de 100 establecimientos educativos solo en La Paz. El, el año 2019 creció mucho más porque era ya a nivel nacional. En el año pasado, eh, no tengo el número exacto, podría mentir, pero ha tenido diverso alcance. A las personas mayores se les ha enseñado, a las mujeres también, ha tenido mucha relevancia, mucho alcance y claro que sí, eh, siempre se piensa en hacer proyectos de este tipo que generan relevancia a nivel nacional. Bueno, estoy impresionado porque como bien dices, la tecnología está para quedarse y enseñar a las personas en el tema de inclusión, personas mayores, eh, señoritas, lo que viene a ser el proyecto para que puedan en la robótica, incursionar lo que vendría a ser este bonito ámbito y tener a los pequeños de la GETIC. Es algo impresionante agradecer a la GTIC como empresa, eh, como grupo que está permitiendo a las personas poder tener la tecnología y aprender de ella, ¿no? Entonces, eso es algo bien bonito, saber y poder agradecerlos, ¿no? Y bueno, ¿últimas palabras? Claro que sí, Coco. Muchas gracias. Agradecerles por la invitación y... Y también invitarles a los papás, a las, a las, a las damas, a, a todos los niños a que puedan eh, ingresar a cada uno de los proyectos que tenemos, proyectos muy bonitos. Agradecer también a nuestro director general ejecutivo, el ingeniero Vladimir Terán, que sin él no podría ser posible tampoco esto. Él ha realizado las diversas gestiones. Y para los que quieran tener más información acerca de lo que hacemos, tal vez, y parte más técnica que quieran ver, pueden visitar nuestras redes sociales, estamos como Ajetic Bolivia Oficial y también pueden verificar nuestra página. Estamos al servicio de todos. La Getic se ha generado para poder reducir esta brecha digital, para trabajar la soberanía tecnológica en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Gracias, Coco. Mira qué dicen las matemáticas de la selección. Dice que si pones, ya sabes, clasifican. Y si no ponen, ya sabes, vamos a ver qué va a pasar. Regla de tres simple. Multiplicamos y dividimos. Eso nos han enseñado en el midi, en pre -kindle. Entonces decimos, si no ponen, ya saben, por clasifica, sobre si ponen, ya saben. ¿Cómo esa multiplicación de expresiones algebraicas se puede simplificar? Si con si, ponen con ponen, ya saben con ya saben, ¿y qué te queda? No clasifican, no clasifica. ¿Qué quiere decir? Que si no ponen ya sabes, no clasifica. No lo digo yo, lo dicen las matemáticas. Y como hemos visto en la explicación, Bolivia no clasificó. Pero tenemos a Cristian Pasa, que nos va a explicar un poco de lo que es la educación en lo que es las redes sociales. A ver, Cristian, háblanos un poco de tu experiencia de hacer eh, eh, impartir lo que vendrías educación en redes sociales. Tengo que a partir de este un primer momento de decir, eh, las redes sociales no nos pueden utilizar nosotros. Nosotros tenemos que utilizar las redes sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, dice, todos están en TikTok. Ay, maldito TikTok, TikTok y TikTok. Está bien. Y si todos nuestras, nuestros estudiantes, nuestros objetivos están ahí. ¿Por qué nosotros como Ministerio de Educación? ¿Por qué como una dirección departamental de educación, la dirección distrital de educación, la universidad no están en la plataforma, en una plataforma donde nuestros objetivos están ahí. Entonces ahí va lo que le decía. Nosotros tenemos que utilizar a las plataformas, no nosotros, no que ellos nos utilicen nosotros. Entonces ya hay que buscar. Hay mucho talento en Bolivia. Hay demasiado talento. Demasiado. Solamente que el boliviano, y no lo digo yo, lo dicen nuestros compas, o sea, lo dicen eh, no sé, nuestros compatriotas peruanos, mexicanos y demás. El boliviano es un poco sumiso, tranquilo, no tiene el miedo. Siempre está el qué me dirán. Imagínense que un profesor tenga muchas habilidades que conozco muchos de matemática, física, química, lenguaje, literatura, estudios, de la filosofía, biología, psicotécnico, tantas asignaturas. Y que, que sea muy bueno, que utilice la parte pedagógica, pero no quiere ingresar a estas redes sociales, porque el qué me dirán. ¿Qué iban a decir mis colegas? En mis años no existía eso. Ay, no, me da un poco de vergüenza. Y, y si voy a cometer algún error, entonces siempre está eso. ¿no? ¿Qué dirán? Entonces a mí en algún momento se me pasó, pero no. Si yo sé de lo que sé hacer y lo hago muy bien, lo voy a tener que hacer. ¿Para qué? Para incentivar y motivar lo que es la educación. Es así que nació esto. Ahí nació subir un video. Porque en estas plataformas también muchos profesores deben pensar y decir, eh, ah, pero ahí se ven mujeres desnudas. y Eso es cierto. Están bailando, mostrando el cuerpo humano y demás, ¿no? Y esos videos se hacen muy virales. O sea, se tienen alrededor de dos mil, dos millones, tres millones de reproducciones. Entonces eh, te sorprende y bastante. Entonces hay que luchar contra eso, ¿no? Entonces, usted no se puede matar explicando logaritmos durante media hora, buscando estrategias para que aprenda, que le guste, tantas cosas. Y un video que lo hace bailando y mostrando se hace muy viral. Entonces, eh, me pasó, me pasó. También otra de las cosas que decía es si el estudiante de escuela, colegio en la misma universidad, en colegio odia matemáticas, detesta, dice ¿pero qué es esto, ¿No? hay un rechazo del cuerpo, entra a TikTok a desestresarse y que encuentres matemáticas. Pucha, no, yo he venido okay. aquí a desestresarme, no a estresarme más. ¿No? Entonces siempre estuvo la susceptibilidad de, de agarrar y de decir, no sé, voy a subir o no voy a subir. Es que a la gente le gusta esto. Si uno no arriesga, no gana. Dije dos semanas pensando entre subir o no subir. Y subí el video y se hizo muy viral. Llegó a un millón de reproducciones, un millón de reproducciones. Una cosa de locos. Y bueno, la gente a partir de ese momento. Empezó a pedir más y más y más vídeos Y los ejercicios que ven en todas las redes sociales son los ejercicios que me envían todos los estudiantes a nivel nacional y también internacional. Bueno, Cristian, ¿y cómo ha sido el crecimiento de tus seguidores? ¿Cuál ha sido el material que más ha funcionado para que atraigiera más seguidores? Materiales. Eh, materiales no tanto. Por ejemplo, ahí creo que un poquito debemos especificar en qué sentido. Por ejemplo, otra de mis pasiones es el, es el marketing digital. Eh, es decir, estudiar. Pero yo estudio los algoritmos. Con las matemáticas me ayuda a estudiar los algoritmos. El comportamiento de cada red social, que es muy diferente. Por eso, si alguien quiere crear un libro de marketing digital, tiene que crearlo cada día. Cada día un libro. Porque el comportamiento cada 24 horas cambia. ¿Qué, ¿Qué materiales he utilizado? Materiales no creo, pero sí estrategias respecto a los algoritmos, respecto al comportamiento, respecto a lo que es tu, tu segmento, que, a, a, qué estudiante, a, que, a qué segmento quieres llegar estudiantes que tienen dificultades. ¿Y qué estrategia? Eh, a lo boliviano. Cuando alguien no puede hacer algo, Dice, o cuando se choca con algo, o cuando ve algo y dice, a ver, resuelve, a la miércoles, ¿no? ¡Ay, no! ¿Qué sé? Entonces, esos son comportamientos de ser humanos bolivianos, ¿no? Y si uno ve un video en la cual se identifica, se queda. Entonces, yo busco estrategias, veo, me envían en un ejercicio de matemáticas a mi red social. Veo el ejercicio, digo, ¿de qué manera lo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer la introducción? ¿Cómo puedo hacer la parte pedagógica? ¿Cómo puedo hacer que guste el video? ¿Y cómo hago para que vea otro video más? Eso citado en analizar la situación de cada ejercicio. Pero de resolverlo puedo resolver. Pero por eso decía: hay muchos profesores que son capos, pero son muy, tienen mi respeto. Pero el problema es: no saben cómo decirlo. Pero sí saben hacer. Y Cristian, coméntame un poco más del tiempo que inviertes al momento de crear estos TikToks. Eh, a ver, está entre... Sin mentir, algunos videos me tardan, sé, tres minutos. A veces cinco, a veces diez. Mucho depende del ejercicio que me envían. Eh, los ejercicios que ven en todas las redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, eh, y toda la Kuwai también que está entrando una plataforma nueva. Eh, siempre hay que ver qué tipo de ejercicios se me está enviando y qué tipo de estrategias puedo utilizar. Entonces, sí, no, entre un en promedio unos cinco minutos por video. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Cristian, al momento de educar versión eh, redes sociales? En lo que vendrías específicamente a la plataforma de TikTok. Eh, a ver, muchos dicen, eh, y, y eso lo dicen de la vieja escuela, ¿no? Eh, profesores, los dicen catedráticos, y lo dicen. O sea, como decía anteriormente, las redes sociales, y no solamente TikTok, porque ahora todas las plataformas están copiando y quieren copiar a TikTok. Ejemplo, YouTube es, ha hecho los videos shorts, los videos cortos, que antes no existían. Instagram ahora saca los Reels. ¿Verdad? Los videos cortos de 30 segundos. ¿Con qué objetivo? De eliminar a TikTok. Ahora lo han hecho Facebook. Facebook tiene videos Reels, videos cortos. Quieren eliminarlo a TikTok. Pero TikTok tiene algo que no tienen las demás redes sociales. Que tus videos muestran. Un porcentaje más que los demás, pero muestran. Y Cristian, ¿cuál es el consejo que les das a, tu, a tus seguidores día a día? Coméntanos. Los consejos que les daría a los que me siguen, que sigan viendo mis videos, porque los videos, los ejercicios que voy resolviendo no son planteados por mí, sino son ejercicios que me envían ellos mismos. Es decir, si un estudiante de un tal colegio me envía, digamos, de quinto de secundaria me envía un ejercicio, un ejercicio y yo lo resuelvo en la plataforma, sus demás compañeros también lo van a ver. Y, si me, y, y después otro colegio de quinta secundaria también que lleva el mismo tema lo va a poder ver. Va a ver, lo van a ver otro colegio particular fiscal de Comercio y también lo van a ver del mismo curso. Estamos llegando al objetivo de incentivar y motivar a lo que es la educación. Entonces les diría que sigan viendo mis videos y no solamente el mío, sino de todos los profesores que existen en las diferentes asignaturas. Y bueno, Cristian, ha sido tenerte aquí un placer. Y bueno, vamos a ver un TikTok, Cristian, el que has creado. Por favor, no te muevas. Acompáñanos a verlo, que seguimos con más. Esta es la cumbia matemática constante El Trucos de la tabla que te enseño un instante En la tabla del 3 hay una clave importante Divide un cuadrado en 9 cuadrantes En la primera fila rellenamos puro cero En la segunda fila el número primero En la tercera el 2 y para completar el tablero Llenas del 1 al 9 y está listo compañeros Y bueno, llegamos al punto final Pero vamos a recordar un poquito Lo que hemos visto en TechVision Hemos visto cómo la educación virtual Nos ha permitido el ahorro de tiempo al momento de impartir la educación virtual y también hemos visto los beneficios y las diferentes herramientas como ser la radiofonía también lo que es las redes sociales entonces vamos a concluir un placer para mí soy jorge coca y bueno seguimos en la siguiente edición de texto nos vemos